Bien, nos presento a Fran Gallego, Ronaldo para los amigos, eh, un colega, ¿vale? es profesor en la Universidad de Alicante, voy a leer la chuleta, eh, en las áreas de matemáticas, razonamiento automático y videojuegos. E imparte docencia en los grados de Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia. Seguimos, ¿eh? fundador y director técnico de Byte Realms, que es la marca registrada de desarrollo de videojuegos en la Universidad de Alicante. Miembro de la escena, profesor retromán en YouTube, eh, responsable del concurso CPC RetroDev, que se hace todos los años en la Universidad de Alicante, por el mes de octubre-noviembre. Y bueno, yo encantado de que por fin haya podido venir... ...aquí a la Universidad Politécnica, llevaba dos años diciéndome que primero se casaba... ...luego estaba con la tesis... Era todo mentira. Yo, yo, yo, yo esperaba que este año me dijera, es que voy a tener un hijo... ...pero bueno... He... Ha estado... Ha estado... <risa> <risa> Hemos tenido suerte, pero eh, en todo caso eh, sería una, una buena noticia porque... Eh, ...además de que yo, soy, yo quiero ser como tú, Ronaldo... Eh, queremos un hijo tuyo también así que eh, cuando quieras Muchas gracias Jorge eh, hombre, me hubiera gustado venir antes pero las excusas estaban ahí para utilizarlas lo que pasa es que ya se me, han, se me han acabado ya no sé la próxima vez que te voy a decir cuando no tenga que venir bueno, muchas gracias eh, eh, lo que he traído hoy es un poco digamos técnico jarcoreta por decirlo de alguna manera. No sé, muy bien, antes de empezar, eh, los que estáis aquí, ¿cuántos, por hacerme una idea, cuántos sabéis programar? Esos de ahí saben programar. Vale. Eh, es una charla en la que lo que voy a tratar de hacer es enseñar de forma directa cómo hacer un videojuego, ¿vale? Y voy a tratar de ser muy rápido, con lo cual es posible que, que os perdáis detalles, ¿vale? Eh, no os preocupéis si, si os perdéis detalles por en medio, porque la intención no es que salgáis de aquí sabiendo hacer todo lo que yo voy a mostrar sino que la intención es un poco que, que cojáis una idea de lo que CPC Telera, que es el, el motor de videojuegos que llevamos un año y medio haciendo, puede hacer. Y luego ya después, si os parece interesante lo que CPC Telera puede hacer, para poder hacer lo que yo os cuente aquí, ya os tendríais que poner por vuestra cuenta y, a, y ir aprendiendo poquito a poquito cómo funciona. CPC Telera eh, es un motor que, como digo, tiene un año y medio, sirve para hacer juegos para Amstrad CPC y lo principal que, que aporta es eh, automatizar un montón de tareas, es decir, agrupa un montón de software que antes estaba disperso y eh, con esto ahora uno puede instalárselo todo de golpe y empezar a programar, que es lo que... ...hace falta si uno quiere hacer un juego... ...es decir, si quieres hacer un juego necesitas... ...pues alguien que haga gráficos, alguien que programe... ...pero necesitas... Eh, ...tener algo con lo que... ...no tengas que pasarte... ...como una semana o dos... ...viendo a ver pues si cojo este compilador... ...o esta herramienta o este no sé qué... ...la idea es que está ya todo agrupado... ...y que como veréis ahora... Eh, ...una vez está instalado... ...lo usamos de forma directa con... ...con tres o cuatro comandos que se aprenden enseguida no voy a explicar el proceso de instalación lo tenéis en la web, pero me voy a ir centrando directo en cómo hacer, y de hecho para empezar con CPTLDA, como veis aquí lo primero es crear un nuevo proyecto que es con el comando make eh, mkproject vale, esto se va uno al terminal, y directamente quiero un nuevo proyecto pues creo el proyecto retrópolis, vale, le digo que quiero el proyecto, él me lo crea y me crea una carpetita vale, retrópolis que la vais a ver aquí la abro con el Nautilus para que se vea retrópolis aquí tenéis la carpetita un archivo de configuración del proyecto con bueno, una carpeta con la configuración carpeta con el código fuente para programar y el makefile que nos permite crear el proyecto Bien. antes de ver nada ya dentro de la carpeta lo siguiente que podemos hacer desde haber creado el proyecto a ver si se me pone la pantallita después de haber creado el proyecto solo con entrar a la carpeta y escribir make automáticamente el proyecto ya nos crea un hola mundo que ya está todo preconfigurado y listo para empezar a trabajar tenemos el comando make clean para cuando las cosas se han ensuciado un poquito limpiarlo otra vez y empezar de cero y tenemos otro comando que tenéis aquí abajo que es cpct winape que si no tenemos el emulador de amstrad instalado en el ordenador nos pregunta nos lo baja nos lo instala automáticamente y después desde ahí lo lanza vale así que vamos aquí pongo make ya se ha creado el proyecto ya hay aquí un fichero .dsk y un fichero CDT, de cinta y de disco, que se han creado solitos, y ahora solo tengo que decirle, lánzame con el WinAid, Retropolis .dsk y el solito lanza el emulador y auto ejecuta el juego, bueno, en este caso es un hola mundo, que se acaba de crear. De modo que todas las herramientas, como veis, ya están listas, no ha habido que hacer nada, solo decirle créame un proyecto, compílame el proyecto, ejecutame el proyecto ya está, le damos los comandos y tenemos listo para empezar a programar así es que lo siguiente que tenemos es en nuestra carpetita que la voy a abrir otra vez ¿vale? veréis que cuando hemos compilado nos ha generado los dos ficheros de SK y CDT y una carpeta OBJ ¿vale? todos los ficheros intermedios que se generan cuando uno compila un proyecto están ahí de modo que no molestan y en la carpeta de código fuente tenemos nuestro main.c, ¿vale? Con el que ya podemos empezar a programar. Así que abrimos el main.c con un editor cualquiera. Yo, por ejemplo, aquí tengo Sublime. Bueno, aquí, como veis, esto es lo que ha generado ese Hola Mundo, ¿vale? Ya tenemos nuestro main para empezar a programar. Esto lo que hace es borrar la pantalla, esto de aquí lo que hace es poner en una posición de la pantalla la cadena o la mundo. Bien, con esto ya es tan sencillo como sentarse y decir, manos a la obra, empezamos a, a programar. Así es que vamos con lo siguiente, que es empezar a programar. Y que si queremos hacer un juego, primero necesitamos un protagonista. Para tener un protagonista necesitamos tener nuestros gráficos hechos, obviamente yo aquí voy a enseñaros cómo se programa, los gráficos me los he traído ya hechos de casa, ¿vale? Pero podéis o coger gráficos de Open Game Art como son estos que he cogido yo, o podéis haceros los vuestros propios. Y lo que necesitamos con los gráficos es una forma de convertirlos para poder utilizarlos directamente en nuestro proyecto. Este gráfico que veis arriba de un pequeño protagonista que tiene una capa, ¿vale? Es un PNG. Entonces yo tengo mis gráficos en otra carpetita de estas tantas que tenía yo aquí abiertas para confundirme vale aquí veréis que tengo el archivo original de donde ha salido ese protagonista que es este de aquí vale, aquí veis que tengo pues un montón de gráficos del protagonista volando, haciendo cosas vale, pues yo de ahí he escogido un pequeño subconjunto que es este de aquí y lo que he hecho es colocarlo de forma que cada uno de esos sprites que veis ahí que ahí hay 18 sprites ocupa exactamente lo mismo 16 píxeles de ancho por 27 de alto y ahora yo le puedo decir a CPC Telera, oye, este fichero png contiene sprites de 16 por 27 y me lo vas a convertir en código C para que yo lo pueda utilizar directamente en mi programa Así que, eso de ahí se hace como veis aquí. Esto de aquí es el fichero de configuración Image Conversion, vale, que es un fichero de Makefile. Aquí ponemos la paleta con los 16 colores que vamos a utilizar, que es que hace falta para poder convertir el sprite, saber qué colores elegimos. Aquí tenéis, por ejemplo, esta parte de aquí son los 27 colores que tiene el CPC. Y al lado tenéis los 16 que hemos elegido para este ejemplo. Esos 16 están numerados, ¿vale? Esto va de 0 a 27, entonces yo elijo los 16 que quiero y pongo sus numeritos aquí, ¿vale? Donde dice paleta, y a continuación aquí le digo: el sprite que está en la carpeta assets-giro.png lo quiero convertir para gráficos de modo 0 de Amstrad, modo 0, 160 píxeles por 216 colores. Le voy a poner a lo que salga de ahí el prefijo G. ¿Vale? pues le puedo poner el prefijo que quiera, los nombres que le va a poner a, a los sprites empezarán por G 16,27 es el tamaño que ocupa cada uno de estos sprites esta es la paleta que voy a utilizar aquí en medio hay un parámetro que me podría servir para poner máscara y generar tiles que todavía no voy a usar, lo usaré después esto es donde quiero que genere los ficheros de salida vale en la carpeta de código fuente y este último parámetro sirve para que esta paleta que yo he puesto aquí con estos numeritos se llaman numeritos firmware necesito que me los convierta a numeritos hardware que son lo que yo voy a utilizar para establecer la paleta en el cpc pues él le digo oye sácame la paleta y eso lo que va a hacer es sacarla en numeritos hardware para que yo lo utilice bueno pues esto es lo que tengo que poner yo ahora así que me vengo aquí y abro el fichero de configuración imageconversion ¿Vale? este es el ficherito aquí veréis que el ejemplo está puesto pero no son los mismos colores ¿Vale? 0, 1, 3, 6, 9 pues 0, 1, 2, 3 6, 9 11, 12, 13 eh, 15, 16, 18 15, 16, 18 y 20, 24, 25 y 26 ¿Vale? Ya tengo mis colores puestos, a continuación aquí abajo, lo que decía, si tengo, ah, por cierto, tengo no tengo carpeta assets, tengo que copiarme mis assets que tengo en otro sitio a mi proyecto, ¿vale? Estábamos aquí, aquí está giro.png, tengo unos cuantos assets más, todo esto son cositas que voy a utilizar para el juego, ¿vale? Pues todo esto lo copio y me lo voy a poner en mi proyecto esta no es la carpeta es esta vale, me voy a crear una carpetita assets ahí ya tengo mi assets giro.png que es el que le estoy dando ahora assets giro.png modo 0 voy a poner una G aquí como prefijo para los nombres 16 de ancho, 27 de alto ...la paleta que ya está puesta... ...de momento no quiero máscara... ...esto lo dejo en blanco... ...que salga el código fuente... ...y... ...Hardware palete ...vale... ...yo pongo eso... ...y qué va a pasar ahora... ...cuando yo pongo todo eso... ...lo que estoy haciendo es que a partir de ahora... ...cada vez que yo en mi proyecto ponga Make... ...que es lo que me sirve para volver a recompilar todo el proyecto... ...se va a autoconvertir el PNG... A código C. ¿Esto qué significa? Significa que ya tengo automatizada la cadena de trabajo. Si ahora el grafista dice, uy, no me gusta cómo ha quedado los sprites, lo voy a retocar. Se va y retoca el PNG. En el momento en que retoque el PNG, la próxima vez que yo ponga Make, se vuelve a autoconvertir y tendré los gráficos autorizados automáticamente en mi juego. Con lo cual, es más, también puedo utilizarlo para dárselo a un grafista y decir, mira, ya te he dejado un entorno preparado, Toma, cada vez que cambies los gráficos pones Make y miras el juego. De modo que el grafista puede estar viendo los resultados de lo que hace sin necesidad de tener al programador al lado. Bien, esto como veis funciona de la siguiente manera. Habéis visto que en mi carpeta de código fuente tenía un fichero main.c, ¿vale? que es el que se ha creado por defecto. Yo ahora tengo un PNG en assets y le he dicho que lo convierta. Cada vez que ponga Make me va a generar estos dos, hero.h, hero.c. Esos ficheros contendrán algo parecido a esto que veis aquí, en el punto C, que es este de aquí, están la traducción en números en hexadecimal de los valores de los píxeles para cada uno de los sprites, ¿vale? Veréis que les ha puesto el prefijo G, como le he dicho que pusiera, aquí el nombre Hero que viene del fichero y 00 porque como son 16 sprites los va numerando, todos son como veis, 16 por 27 píxeles que lo pone aquí arriba, lo que equivale en modo 0 a 8 por 27 bytes y él ya solo me lo ha convertido el fichero hero.h que tengo aquí es el que me va a servir a mí para que esto, que si ya se va a compilar solo en mi proyecto, yo pueda utilizarlo en otros ficheros. solo tengo que poner include y utilizar aquí las constantes con el tamaño de, en ancho y en alto de cada uno de los sprites y los nombres de los sprites vale, con eso lo voy a hacer para que lo veáis, yo pongo make. Y ya veis que aquí cuando he puesto make ha salido esto nuevo, ¿vale? Esto de aquí que es justo la conversión del fichero assets assets_giro.png a dos ficheros assets_giro.c y giro.h y luego los mueve a la carpeta de código fuente. Todo eso lo hace él solito, ¿vale? Y ahora en mi carpeta de código fuente ya tengo tres ficheros. Giro C, Giro C, H, main.c Bien, ahora necesito utilizar los sprites que he creado, que eso es a lo que íbamos desde un principio. Todo esto, mucho rollo, pero lo que quiero es pintar a mi protagonista en pantalla. ¿Vale? Entonces, para pintar al protagonista en pantalla tengo que hacer varias cosas. Lo primero es, mi Amstrad CPC, necesito darle unas órdenes al principio del programa. Para configurarlo, las órdenes que las veis en este lado izquierdo de aquí, primero una cosa que se llama el firmware, que es como un programa que se está ejecutando todo el rato en los Anstra CPC de fondo, yo lo deshabilito. Porque cuando voy a programar juegos, eso que está haciendo el CPC, aparte de que me, cica, me quita ciclos, no lo voy a utilizar, me molesta, así que siempre lo deshabilito. Lo siguiente que hago es poner el bono de pantalla a cero, poner el color del borde de la pantalla en negro y establecer la paleta como veis aquí yo le digo que establezca la paleta con un identificador gpalete este identificador es un array que él me ha generado a partir de la paleta que viene en el makefile, así que solo tendré que utilizarlo, pongo esas cosas y esto me inicializa el cpc, a continuación solo tengo que posicionar a mi personaje en un sitio y dibujarlo, así que vamos a hacer exactamente eso me voy al código me creo una función inicializar, antes de nada voy a incluir h para poder utilizar todo lo que he convertido, así que inicializo, deshabilito el firmware, pongo el modo de vídeo a cero, pongo los colores de la paleta, Pongo el color de fondo y necesitaré también para esto que veíais aquí, ¿vale? Que es posicionar a mi protagonista. Veréis que yo ya tengo un, una variable prota, una variable x y sprite, ¿vale? Esto de aquí necesitaré crearme una estructura donde voy a tener los datos. Del protagonista, necesito dos variables para su posición x a y, que las variables veréis que son de tipo u8, esto es un tipo de cpc telera que son 8 bits, con lo cual contengo aquí valores sin signo de 0 a 255. A continuación necesito un puntero para el sprite que va a tener el protagonista. Esto de aquí es la estructura, me creo una variable. ¿Vale? ya tengo una variable global por cierto, antes de continuar decir que el código que voy a generar no es ni óptimo, ni bonito ni nada de nada, es solo de ejemplo así que si alguien se rasga las vestiduras porque hago barbaridades que se las rasgue fuera aquí estamos para ver cómo funciona luego después programar bonito ya se lleva más rato bien, lo voy a poner en la posición x20 y en la y lo voy a poner más abajo porque me parece bien el sprite del protagonista supuestamente tengo 16 sprites, ¿vale? Que son con el prefijo G, hero00, el 11, ¿vale? Y ahora tengo que dibujarlo. Esta función dibujar prota no existe, la voy a crear. Y aquí es donde está la magia para dibujar el protagonista. Yo ahora tengo que dibujar al protagonista y digo, cómo lo hago esto en CPC Telera? En CPC Telera hay una ayuda online, que la tenéis aquí, que también viene incluida con la librería, con todas las funciones que tiene CPC Telera. Entonces, por ejemplo, yo quiero dibujar sprites y aquí hay una categoría sprites. Yo me vengo aquí y hay un montón de funciones que me sirven para hacer cosas con sprites. Entre ellas, esta que tengo aquí, que es dibujar sprites pincho aquí y tengo la ayuda de cómo funciona la función dibujar sprite con la explicación entera, de la pantalla con todos los detalles que necesite ¿vale? yo como ya la conozco lo único que necesito es esto de aquí que es el prototipo de la función para saber dónde van los parámetros pero siempre está bien tener a mano el cómo funciona la función para poder trabajar primero le tengo que poner el sprite ¿vale? el sprite es el del prota prota.sprite lo siguiente es puntero a memoria. ¿Esto qué es? La memoria del Amstrad CPC tiene una parte que es la memoria de vídeo. Nosotros cuando hacemos un dibujar un sprite lo que estamos haciendo es copiar todos los datos del sprite a una zona de memoria que luego el, el barrido del, de la pantalla va a estar leyendo y va a estar traduciendo en dibujos en pantalla. Entonces, necesitamos decirle en qué parte de esa memoria vamos a copiar. Bueno, para eso tenemos otra función ...que nos generará un puntero a esa memoria... ...porque nosotros para esto... ...pues hombre... ...es más cómodo... ...si le damos coordenadas x y... un momento... ...¿dónde? ...ah, vale... ...no pasa nada, me lo hubiera dicho el compilador... ...pero gracias... ...bien, esto que pongo aquí... ...significa lo siguiente... Le estoy diciendo, oye, dame un puntero a la memoria de vídeo, ¿vale? Teniendo en cuenta que la memoria de vídeo empieza aquí, ¿vale? Donde empieza la memoria de vídeo, por defecto, ¿vale? Luego la memoria de vídeo en el Amstrad CPC se puede cambiar de sitio para hacer scrolls y otras cosas, pero bueno, aquí, donde empieza por defecto, de ahí posición X e Y del prota, ¿vale? Eso me va a devolver el puntero a la memoria de vídeo, que es lo que necesita la función esta, para dibujarlo exactamente en la posición xy y a continuación el ancho y el alto del sprite que si veis se me han generado aquí dos constantes muy divertidas vale que las utilizo para poner el ancho y el alto vale ya está con eso es dibujar el prota posicionar un puntero en la posición xy de la memoria y decirle dibújame ahí el sprite prota.sprite aquí ya tengo puesto dibujar prota Solo tengo que cambiar esta función main para decirle que lo único que haga es llamar a inicializar. Y si todo ha ido bien, que eso no pasa siempre, sobre todo los que programáis sabréis perfectamente que eso no pasa siempre, yo pongo make, de momento compila y le pongo WinAPE para ejecutar el emulador y veremos si lo que hemos hecho sirve para pintar un sprite en pantalla o no, a lo mejor revienta todo o se convierte el cpc en un atari entonces alguien me echa de aquí a patadas ¿vale? ahí tenemos a nuestro protagonista pintado ya vale hemos convertido los sprites ya los tenemos, ya podemos ponernos cosas en pantalla, podemos pintarlas donde queramos muy bien tenemos nuestros colores, lo tenemos todo. ¿Qué más cosas hacemos? Bien, pues ya que estamos en Retrópolis, vamos a añadirle un logo de Retrópolis. Tengo un sprite de Retrópolis que ocupa toda la pantalla, 160 de ancho por 66 de alto, y luego quiero pintar. Pero en este caso, me he traído este sprite en concreto para ejemplificar una cosa, ¿vale? Yo primero a mi Image Conversion, este de aquí, le añadiré otra línea para que me autoconvierta automáticamente el sprite. Pero si os fijáis, no le voy a poner el tamaño 166 por 160 x 66, le voy a poner 80 x 66, que es la mitad. Eso va a hacer que el sprite me lo genere en dos trozos. Y esto lo voy a hacer por una cosa en concreta, y es porque la función de dibujar sprites está optimizada y solo funciona con sprites que sean de menos de 128 píxeles de ancho. Si le metemos más de 128, no funciona. Así que hacemos dos sprites de 80 y con eso lo tenemos así es que me copio esta línea tengo un retrópolis png modo 0 80 por 66 la paleta ya está puesta no necesito que me genere la paleta otra vez, ojo porque si no me la va a generar dos veces y entonces tendré dos veces un mismo nombre y petará Vale, si lo he puesto bien, con esto se debe de generar, vamos a ello, vale, ya tengo un Retropolis C y un Retropolis.h, así que ahora me voy a ir a mi función, main. voy a crear una función para dibujar rótulo. Vale, mi rótulo, como ya tengo aquí un dibujar sprite, me copio este cachito para dibujar el sprite y, ah, por supuesto, si no incluyo el punto H, no tengo nada. Retrópolis.h. Vale, retrópolis.h, que lo vamos a abrir aquí, me ha generado geretrópolis 0 y geretrópolis 1. ¿Vale? así que voy a pintar retrópolistero en una posición de pantalla pero la posición de pantalla en este caso si os fijáis cuando dibujo al protagonista el protagonista va a ir cambiando cuando lo hagamos moverse es una posición variable he utilizado esta función de aquí y esta función de aquí requiere tiempo de cálculo para a partir de la x y la y calcular la posición, pero yo cuando voy a pintar algo en una posición fija de pantalla no tengo que estar calculándola ya sé cuál es, va a ser siempre la misma así es que lo que voy a hacer en vez de eso es aquí esto sustituirlo por una función que es idéntica a esta pero no es igual la función en vez de ser una función es una macro ¿vale? esto de aquí hace lo mismo exactamente que la función pero lo hace calculándolo en tiempo de compilación ¿qué significa? que esto se va a transformar después cuando pase toda la compilación en un numerito no va a llamar a una función y hacer cálculos para la posición, sino que aquí quedará el C028 que es la posición de memoria donde va a acabar dibujando, el primer sprite lo voy a poner en la posición 00 ¿vale? al principio de la memoria de vídeo ¿vale? esto de aquí me cojo mis constantes de ancho y alto ancho alto, ¿vale? y ahora pongo un segundo sprite del rótulo el sprite 1 y lo voy a poner a la izquierda si sé que mi sprite inicial que lo veis aquí, ocupa 40 de ancho en bytes y estaba en la posición 0,0 pues el segundo lo pongo en la posición 40,0 y para ser más guay en vez de ponerle un 40 le pongo aquí el ancho del sprite primero, ¿vale? Posición en X el ancho del sprite primero, que es justo donde termina el primer sprite, en la i 0 para que estén los dos al principio de la memoria. Este tiene de ancho y alto, gerretrópolis 1, gerretrópolis 1, y con eso ya dibujo un rótulo. Pues voy a poner aquí, que se llame a dibujar rótulo, y si no he hecho nada raro, esto, ah, algo raro he hecho, dejarme algún punto y coma o algo extraño por aquí. Ah, poner dos comas, vale. Vale. Listo. Muy bien. Ya podemos ver nuestro rótulo en nuestro juguecito. Voy a tratar con amor a este pobre ordenador que va a una velocidad. Ya tenemos el logo de Retropolis. Bueno, más cositas que necesitamos para nuestro juego. Hasta ahora hemos pintado unos poquitos sprites. Lo siguiente que necesitamos es... Un mapa de juego. Los mapas de juego... Es muy típico hacerlos en estos ordenadores... Como mapas de tiles. Que se llama... O tile maps. ¿Qué consiste un mapa de tiles? Pues los tiles... La traducción al castellano es baldosas. ¿Vale? Supongo que todos habréis visto... Eh, algo parecido a esto, que básicamente es, yo tengo unas cuantas baldosas aquí, o tiles, y con esto voy pintando sobre una matriz de baldosas, esto es mi mapa de tiles, vale, estos tiles de aquí, estos patrones, salen del archivo tiles.png, este que tengo aquí, y cada uno de ellos tiene un tamaño de 4x4 píxeles, esta imagen que tenéis aquí tiene 40 x 33 tiles, o lo que es lo mismo, 160 de ancho, 132 de alto, para ponerlo justo debajo del rótulo. ¿Vale? Tengo 20 tipos de tiles distintos aquí, 5 x 4, y con esto es con lo que dibujo eso. Entonces, esto, la herramienta es TILED. Uno se baja el TILED tranquilamente, de hecho yo el TILED lo tengo por aquí abierto, Vale, esta herramienta que es el TILED... Puedo coger e irme a mi proyecto Retrópolis, la carpeta assets, aquí tengo varios mapas de tiles, el mapa 1, aquí lo tenéis, ¿vale? Tengo mis tiles y con esto yo puedo dibujar tranquilamente. De hecho, veréis que, por ejemplo, puedo coger un cacho y modificarlo directamente aquí. ¿Vale? Voy a hacer el mapa un poquito modificadito, ¿vale? Lo guardo. Y ahora la cuestión es: antes he convertido imágenes y lo he hecho de forma automatizada. Pues para los tiles tenemos algo que funciona similar. Y eso es el archivo, por un lado el image conversion, que lo necesitamos para convertir el tiles.png, donde están nuestros pequeños, nuestras pequeñas baldosillas. Y por otro lado, convertiremos después el tilemap. Voy a añadir esta línea ¿vale? para convertir mis tiles. Entonces tengo assets, tiles png, los hago de 4x4 píxeles en modo cero con esta paleta y ahora sí que añado aquí una cosa que se llama tileset. ¿vale? Este parámetro adicional que añado sirve para que cuando esto convierta me genere esto que veis aquí. Esto que estáis viendo aquí es un array con punteros a todos los tiles. Que es lo que necesito luego... ...para poder seleccionar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4... ...¿vale? ...esto me hace falta para luego después... ...así que se lo añado... ...aquí veis que está marcado... ...añadir el tileset... ...bien... ...con esto voy a convertir... ...mi tileset... ...y tengo el otro ficherito... ...que es el que vamos a abrir ahora... ...este de aquí, aquí... ...que a partir del mapa me va a convertir de la misma manera que estoy convirtiendo imágenes, pero me lo va a convertir en esto que veis aquí, que no es más que una matriz con todos los identificadores de tiles, puesto ahí, 40 por 33, como veis, con los numeritos 14, 9, 1, 2, que se refieren a cada uno de las baldositas que tenía yo antes. ¿Vale? Y eso se hace con esta línea que tenéis aquí arriba, que es muy parecida a la de antes. Esto que tenéis aquí, yo descomento, y tengo assets map tmx lo voy a llamar gmap1, ¿vale? Y me va a la carpeta fuentes. Si todo ha ido bien, yo pongo make. Y ahora tendré en mi carpeta de código fuente más ficheritos, ¿vale? Tengo un, un fichero tiles con las baldosas. Tengo un fichero map1.c y map1.h con el mapa. Y eso ahora puedo irme a mi main, e incluirlo exactamente igual que he hecho con todo lo demás con lo cual map1.h para poder utilizarlo y tiles.h para poder utilizarlo ya puedo pintar baldosas y ya puedo pintar mapas ¿cómo se hace esto de pintar el mapa? pues se hace con esto que veis aquí aquí tengo una función para dibujar el mapa y aquí lo que tengo es simplemente el establecimiento del mapa lo voy a hacer en directo para que lo veáis mi mapa es un puntero, ¿vale? Que simplemente voy a inicializar aquí, antes del prota, mapa, gmap1, que es el que he convertido, que veréis que está aquí, ¿vale? gmap1. Este es el que voy a pintar, el que acabo de convertir con lo cual mi mapa es este a continuación tengo una función que sirve para decirle qué conjunto de tiles voy a utilizar habéis visto que antes he convertido y le he dicho tileset, me ha, me ha generado el fichero que tenéis aquí vale, esto de aquí aquí tengo el, el conjunto de tiles que voy a utilizar y este conjunto de tiles es el que pongo aquí G tileset, vale, y a continuación cuando ya tengo establecido el mapa y lo estáis, simplemente dibujo el mapa. Me hago mi función, dibujar mapa. Y entonces vengo aquí. Y dibujo. Vale. Esto lo típico, para poder hacerlo bien, sería venirse aquí, vale, a la ayuda venirse aquí a las funciones que se llaman EasyTileMaps, que están aquí y decir, pues aquí tengo funciones para dibujar mapas, líneas, demás, aquí esto esta macro de aquí es la que me sirve es la que estoy utilizando ahora ¿vale? esto es ancho, alto del mapa puntero a la pantalla donde lo voy a dibujar, que el mapa lo voy a dibujar en una posición distinta me la voy a poner aquí El mapa lo voy a poner en la línea 68, al principio de la línea 68 de la pantalla. Así es que para eso, como habéis visto antes, está la función que me permite saber dónde está esa línea de pantalla. ¿Vale? Línea origen mapa y coma 0, ¿vale? Con lo cual esto que tengo aquí ya es la posición 068 bueno, sí, 0.68 de la pantalla Que lo estoy poniendo al revés La I va a la segunda ¿Vale? Con lo cual, ahí es donde dibujo el mapa En origen mapa ¿Ancho y alto del mapa? Pues como antes, tengo aquí las constantes de ancho y alto Ancho, alto del mapa Y puntero al tilemap Que es puntero a la definición del mapa que es mapa ya está con esto ya tengo para dibujar el mapa si todo ha ido bien deberíamos de tener el mapa dibujado en pantalla y si todo ha ido mal me habré equivocado para variar en algo que he puesto vale, lo que me he equivocado es que a esto le he puesto un punto y coma al final y como lo uso en el medio 61, porque esto ¿ves? Esto pasa por no utilizar la ayuda convenientemente, seguro que me he equivocado en el nombre de la función, ¿vale? Porque tileset no es así, es 2x4 porque incluye el tamaño, el tamaño en bytes de los tiles, que como os he dicho son 4x4 píxeles, 2x4 bytes en modo 0, ¿vale? Ahora sí que debería compilar... ¿ves? y ahora podemos ejecutar para ver si se ven nuestros tiles. Llevamos 30 minutillos, 35 no llega, ya tenemos, si todo va bien, un mapa dibujado en pantalla, un protagonista puesto. ¿Eh? Magia. Bien, tenemos un pequeño problema. Claro, el protagonista, como habéis visto en el fichero, tiene un fondo negro. Así que al dibujar el protagonista con fondo negro encima de nuestro mapa que nos acaba de salir, pues ¿qué pasa? Que se le ve el fondo negro. Esto es algo que, claro, no mola mucho. Cuando tenemos una consola, por ejemplo, o algunos ordenadores más modernos, lo que pasa con esto es que el hardware de sprites normalmente ya pinta solo una parte del sprite. Pero como os he dicho antes, nosotros lo que estamos haciendo es copiando datos de una zona de memoria a otra. Entonces, si en los datos que tenemos... ...pone color 0 en un sitio... ...al copiarlo a otro sitio... ...estamos poniendo el color 0... ...porque estamos copiando... vale ...¿esto cómo se soluciona? ...la solución para esto... ...es esta cosita que veis aquí... ...que se llama máscara... ...¿qué es esto? ...esto es... ...si os fijáis aquí tengo el sprite original... ...pixel a pixel... ...¿vale? ...y esto es como otro sprite... ...idéntico al original... ...pero en el que solo hay dos colores... ...color 1 fuera del, del sprite... ...y color 0 dentro del sprite, o inverso, depende de cómo hagamos la operación. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que yo coja el fondo donde voy a colocar mi sprite, y le haga una operación primero, que se llama operación AND, y con esta mezcla de aquí, el fondo se queda así. Y lo siguiente que hago es, en lugar de copiar los datos de la posición que tenía de memoria a la pantalla, no los copio, sino que les hago una operación OR, que veis aquí, del sprite original, con el fondo. Esa operación OR es como una suma, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es como una especie de resta y esto es como una especie de suma. De modo que aquí lo que hago es sumar esto con esto, como esto de aquí en negro es el color cero, al sumar el fondo con cero se queda igual, al sumar el cero que hay aquí con el personaje, se queda el personaje. De modo que el resultado de esta suma es el personaje transparentado. Pero para hacer esto... Si os fijáis, requerimos estos otros datos de aquí, que es la máscara. La máscara se puede generar, ¿vale? Los, los ficheritos habéis visto que en uno tenía puesto mask. Si yo le pongo mask a algo, me genera esta máscara, pero en vez de generármela aparte, me la genera entrelazada con el sprite. Una columna de sprite, una columna de máscara. Pero igualmente ocupa el doble de espacio, porque tengo que tener para cada sprite su máscara. Eso es muchísimo espacio en memoria y en un ordenador de 64K se nos come la memoria. Tenemos otra solución que se llama transparencia con tabla. ¿Qué es eso de la tabla? La tabla es esto que veis aquí abajo, es una tabla de conversión. La tabla de conversión coge el sprite y convierte los, los datos del sprite en máscara. Es decir, en lugar de... Utilizar una máscara ya hecha, lo que estamos haciendo es a partir del sprite generándonos al vuelo la máscara que necesitamos. Eso es con esta tabla, que transforma de datos en máscara. De modo que yo tengo por un lado mis sprites, por otro lado una única tabla para todos los sprites, que me sirve para hacer esa conversión. Y lo que hago es, convierto el sprite en máscara, le aplico la operación de antes y ya tengo el fondo como quería. Aplico el OR con mi sprite y ya tengo el resultado. Pero esto requiere dos cosas, la tabla esta tiene que estar en una zona de memoria, ocupa 256 bytes, y tiene que estar en una zona de memoria que se llama alineada. Ahora explico lo que es eso. ¿Cómo hacemos para tener esta tabla en nuestro juego y para utilizarla? Bien, para poder tener la tabla, es fácil en realidad, tener la tabla es esto que veis aquí arriba. Una orden, una macro, que lo que hace es crearnos esa tabla de transparencia donde nosotros le digamos Así es que nos venimos, para verla con más detalle la tenemos en, en la ayuda Si consigo abrirla, vale, aquí en sprites tengo al final las tablas de transparencia Y aquí está la macro, esta de aquí, que nos permite crear la tabla donde nosotros queramos Así que al principio del programa, en, los, en mi zona de datos, yo vengo aquí y le digo, créame una tabla de transparencias, ¿vale? A la que voy a llamar con un nombre. Esta tabla voy a poner abajo mejor. Para que se vea coloreada. La voy a llamar tabla trans. ¿Vale? porque es tabla de transparencia aquí esto que es la dirección de memoria donde voy a poner la tabla ¿vale? tengo que poner 256 bytes en una zona de memoria yo la puedo poner donde quiera pero es importante para que, la, para que la función funcione bien y de hecho vaya rápido que esté alineada ¿eso qué significa? normalmente las direcciones de memoria se ponen con cuatro dígitos hexadecimales se ponen con cuatro dígitos hexadecimales porque las direcciones de memoria están compuestas por dos grupos de ocho. ¿Vale? Y dos grupos de 8 son cuatro grupos de 4, que es lo que hay aquí. Si este grupo de aquí nunca cambia, es decir, yo tengo 256 bytes y cualquier punto de mi tabla tiene que estar en una zona en la que esto de aquí no cambie nunca. ¿Para qué? Para que solo cambie este segundo grupo y cambiar 8 bits es más fácil que cambiar 16. De ahí que el tener la tabla en una zona de memoria alineada o lo que es lo mismo en una zona en la que esto de aquí no cambia nunca nos permita ir más rápido a la hora de pintar las transparencias por eso yo cojo una dirección en la que los dos últimos dígitos sean 0,0 0. porque si lo pongo en una posición 0,0 0, más 256 acaba en FF de modo que nunca me salgo de 0,1 y así la función que va a dibujar con transparencia va más rápido porque sabe que solo tiene que incrementar estos dos para cualquier punto de la tabla no necesita jugar con los ocho Va a ser para modo cero y el color transparente es el color cero. Así que pongo eso y ya está. Con poner esta línea ya tengo mi tabla de transparencias. Ahora lo único que tengo que hacer es dibujar al protagonista, pero en vez de con esta función, con otra función que es la que dibuja con transparencia. Esa otra función, que está aquí también, es esta. Esta otra función, ¿vale? Que funciona prácticamente igual que la de dibujar Sprite, pero tiene un parámetro más, y ese parámetro más es la tabla de transparencias. ¿Vale? Yo ahora mismo le tengo que dar lo mismo, el Sprite, la posición de memoria, el ancho y el alto, que ya los tengo aquí. Y lo único que falta es el último parámetro, que es este de aquí, que es la tabla de transparencias y esa la he llamado tabla trans así que la pongo aquí y ya tengo para dibujar a mi sprite con transparencia de modo que compilo si no la he liado muy parda ahora mismo mi sprite debería dibujarse con transparencia así de fácil llegamos y decimos quiero la tabla aquí dibújamelo con transparencia y ya está ya tenemos a nuestro sprite dibujadito ...con transparencia... Si, me, ...si no me hace algo raro... ...me deja bien... ...vale... ...ahí está... ...el sprite... ...transparente... ...bueno... ...ya hemos avanzado bastante... ...tenemos un mapa... ...tenemos un personaje... ...dibujado con transparencia... ...ahora lo que toca es mover al personaje... ...mover al personaje... ...si os fijáis... ...os he dibujado aquí... que ...nosotros cuando pintamos... ...nuestro personaje... ...la posición x XY que le estamos dando es la posición de este cuadradito de aquí, de la esquina superior izquierda. Entonces, esta es la posición que calculamos con la función getScreenPointer, y a partir de esta posición, él coge y va copiando el sprite por filas, a la memoria de pantalla, ¿vale? Aquí tenemos el alto y el ancho del sprite. Entonces, para mover al personaje, lo único que tenemos es que hacer es incrementar la coordenada X o decrementar la co coordenada X, si queremos moverlo en horizontal. Con lo cual, nos hacemos dos funciones para mover izquierda y mover derecha. Pero, claro lo tenemos que mover cuando sea el usuario el que lo diga. Entonces, para que podamos controlar cuándo lo ha dicho el usuario, tenemos una función que escanea el teclado para ver qué teclas están pulsadas y cuáles no, y luego aquí funciones que nos permiten preguntar, ¿está pulsada esta tecla? ¿está pulsada esta otra? Así que, de modo que si está pulsado el cursor, por ejemplo, que tenemos aquí, llamaremos a mover izquierda o mover derecha. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer una función aquí. Una función comprobar teclado. Hay varios tipos de, de comprobación de teclado. No, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Pero unos son más rápidos que otros en función de cómo los utilicemos. Esto que pongo aquí sirve para optimizar. Compruebo primero si hay alguna tecla pulsada y si hay alguna ya iré preguntando a ver cuál es la que está pulsada. Si no hay ninguna, pues directamente no hago nada. Y entonces ahora pregunto si está pulsada la tecla del cursor a la izquierda, por ejemplo. Y pregunto si está pulsada la tecla del cursor a la derecha. Si está la del cursor a la izquierda, um, mover izquierda. Y si no, mover derecha. Lo voy a poner con else para que se pulse uno u otro, no los dos. Y ahora tengo mis dos funciones, mover izquierda y mover derecha. Mover izquierda. Hemos dicho que mover a la izquierda es prota x. Menos, menos. Pero claro, tenemos que tener cuidado, porque si me paso del principio de la pantalla, lo moveré hacia afuera. Así es que antes tendré que decir, vale, lo muevo, pero solo si la X es mayor que 0, es decir, si no estoy en el borde de la pantalla. ¿Vale? Y lo mismo con mover derecha. aunque ahora para mover derecha tendré que comprobar que si sí es menor que el límite derecho pero el límite derecho cuánto es el límite derecho lo voy a calcular aquí el ancho de la pantalla como hemos visto antes es 160 bytes 260 píxeles que son 80 bytes ¿vale? el límite derecho será el ancho de la pantalla menos el ancho de mi sprite ¿vale? con lo cual ancho pantalla menos G giro 00 ancho ahí lo tenemos con lo cual ya tengo el límite derecho mientras no llegue al límite derecho puedo sumar uno bien, ahora me falta una cosa mi personaje cada vez que lo mueva lo tendré que volver a dibujar pero claro yo puedo hacer cosas como esto que es aquí en el bucle principal, decir, comprobar el teclado y dibujar prota ¿vale? de modo que cada vez que lo mueva lo voy a estar dibujando, pero esto en un ordenador antiguo es algo muy peliagudo, porque dibujar un sprite como habéis visto es copiar un saco de datos a memoria y eso es muy lento, de modo que dibujarlo todo el rato es tontería, por ejemplo, si no se ha movido ¿por qué voy a volver a copiarlo ahí otra vez? Es, tengo que tener algo que me permita saber cuándo el protagonista se ha movido de modo que aquí pongo una variable mover que me va a servir para saber cuándo el personaje se ha movido me pondré aquí dos defines para decir si es uno y no es cero para que quede bonito. Y entonces ahora pongo prota.mover no. Y lo que voy a hacer es que cuando lo mueva, cuando lo actualice, haré un prota mover sí. ¿Vale? Y así aquí ahora lo, lo que puedo hacer es esto. If prota mover, ¿vale? Es decir, si hay que mover al protagonista, lo que hago es dibujarlo y poner. Prota mover, no, porque ya lo he movido. Y entonces, la siguiente vez que se ponga que sí, lo dibujo. De modo que solo lo dibujo cuando cambie de posición. Bien, no sé si habré metido la pata en algo, que seguro que sí. Para variar. Eh el punto y coma de arriba, vale perfecto muy bien, veo que estáis atentos ¿eh? estáis a todo vamos a ver ¿Qué va a pasar ahora funcionará la magia explotará todo ya os aviso que a veces cuando uno programa en estas máquinas si comete un error lo que pasa automáticamente es que todo explota literalmente bien, voy a pulsar hacia un lado, a ver y sí, se mueve va un poquito rapidito como podéis comprobar vale, el rastro hasta queda bien y todo, podemos hacer algún juego en el que el rastro ese funcione, pero bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? evidentemente como hemos dicho pintar al protagonista en pantalla es copiar datos a la memoria de vídeo pero esos datos se quedan ahí mientras no los cambiemos de modo que si lo que queremos es que el protagonista cambie de sitio, lo que hay que hacer es borrarlo donde estaba y pintarlo en su nuevo sitio. Pero borrar no es llenar de ceros. Borrar, si os fijáis, como tenemos un mapa de tiles, lo que consiste es en saber dónde está y redibujar uno a uno todos esos tiles que hay debajo del protagonista. De modo que lo que tenemos que hacer es calcular dónde está el protagonista y redibujar ese cacho. Hay una función que nos permite redibujar precisamente cachos del tilemap para poder hacer esto, pero nosotros le tenemos que dar las coordenadas no del personaje, sino las coordenadas del tilemap. Quiero que me cambies, aquí el personaje está en la posición 20100, pero las coordenadas realmente son el tile número 10 en la X y el tile número 8 en la Y, ¿vale? Entonces hay que decir, quiero en el tile 10 y el tile 8 que me dibujes un cuadrado de 4 por 7 para borrar el personaje. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Tenemos que tener en cuenta que el personaje, que lo tenéis aquí, puede ocuparnos en pantalla o bien cuatro o bien cinco tiles de ancho. ¿Por qué? Porque el personaje, si lo dibujamos justamente en la primera esquinita de un tile, nos ocupará cuatro. Pero si lo dibujamos en el segundo byte, que es este de aquí, habrá un píxel del personaje en el siguiente tile. De modo que ocupará 4 o 5 En función de si lo estamos pintando alineado con los tiles O movido un pelín Lo mismo pasa en, la, en el eje Y Si lo pintamos justo en la esquinita está alineado Si lo pintamos un poquito más abajo está tocando el siguiente tile De modo que hay que dibujar 4 o 5 o 7 u 8 Entonces este cálculo de aquí Sirve para pintar eso Exactamente 4 o 5 en función de si el personaje está o no Así que vamos a hacer la función Void esto es borrar prota. Y borrar prota es hacer ese cálculo de ancho y alto. vale Si la X del personaje es impar, que es esto que pone aquí, tendremos que sumar 1 a 4, que es el mínimo que tenemos que pintar. Y lo mismo hacemos con la otra parte, que es de alto, ocupa 7, pero... Si está en uno, en, el, en la posición 1, 2 o 3, eso lo vamos a hacer así, en ese caso sumamos 1 y si no, 0. ¿Vale? Como os he dicho, no voy a explicar esto. Eso ya lo podéis repasar vosotros en casa. Voy a cogerme la función para poder redibujar el cachito, vale, que es esta de aquí. Dibujar una caja de tiles... Dibujo una caja de tiles. Tile boss, 2x8, posición X y posición Y. Aquí viene el problema. El prota en qué posición está. Si os fijáis, cada tile ocupa 4 píxeles. Lo que es lo mismo, 2 bytes. Si yo tengo la posición de mi personaje, si lo divido entre 2, sé el tile en el que está. ¿Vale? Con lo cual, divido entre dos. Lo mismo pasa con la Y, pero. pero ojo con la i, si las i's empezaran en 0 pero las i's no empiezan en 0 porque yo lo estoy pintando en la i68 entonces para que empiecen en 0 le quito esos 68 y divido en la i, como habéis visto en la i hay 4 filas en lugar de 2, con lo cual divido por 4 con eso ya tengo la coordenada aquí, ancho y alto que los acabo de calcular de la caja que tengo que redibujar el, alto, el ancho del, del mapa que es map1.ancho y me falta poner el puntero al tilemap que es gmap, bueno en este caso es mapa que es el que estaré dibujando en cada momento vale con esto tengo que poder borrar al prota y cada vez que yo vaya a pintar en pantalla tendré que hacer borrar al prota y volver a ponerlo con lo cual me voy a hacer otra función, redibujar prota que ...lo que hace es... ...primero... ...borrar al prota... ...después... ...dibujar al prota... ...y ojo... ...claro... ...aquí tenemos un problema... ...borrar al prota hay que borrarlo... ...en la posición que ocupaba antes... ...y redibujarlo en la posición nueva... ...de modo que necesitamos... ...dos posiciones... ...la posición previa... ...y la llamaremos PX y PI... ...y la posición actual... ...y cada vez que lo dibujemos... ...o sea, de borrarlo y redibujarlo... Tendremos que hacer que la posición nueva, ahora ya, la posición previa ya es igual a la nueva, para que se mantengan actualizadas, ¿vale? Ahora la posición previa, que al principio serán iguales. ¿Vale? Y como solo actualizamos la posición nueva, la x y la y, la PXPI permanece donde está, nos permiten borrar el prota. Entonces en mi borrado, que es el que tengo aquí, en vez de usar x e y, usaré px PY. Y aquí nadie, nadie me había dicho nada. Que ahí lo hay. Vale. Bien, si no me he equivocado mucho, que es muy posible. algo aquí metido yo la pata. Ancho, alto. ¿Dónde aquí? Ancho, ¿no? Sí, es ancho, es correcto. Pero aún así... ¿De tu fío por qué? Algo metido yo la pata. Ancho, alto. ¿Por qué tu ¿Cuál parámetro me he dejado? X, Y, ancho, alto. Ah, vale, me falta el puntero a memoria de vídeo. Claro, que iba antes. Esto es aquí Que esto es el que me lo he calculado antes. Origen mapa. Ya está calculado. vale Ahí es donde empieza la memoria de vídeo. La, la posición donde empieza mi mapa. Sobre el tiempo. si no explota todo pues claro efectivamente hay un fallo y es que en vez de llamar a dibujar prota tendré que llamar a redibujar prota en el principal aquí llamo a dibujar a redibujar Que con esto termino. Estamos ya en tiempo de descuento. Lo sé. Bueno, ahora tenemos el proto moviéndose. Bien, aquí tenía preparadas unas cuantas cosas más, como explicaros ahora por qué parpadea, cómo corregirlo y añadir música, que eran los dos pasos que yo tenía calculado llegar. No me ha dado tiempo a llegar hasta ahí, ¿vale? De todas formas, para que veáis cómo queda esto si terminamos todos los pasos. Tengo aquí una versión en la que ya están puestos todos los pasos. El siguiente que me faltaba era añadir música, controlar eso y hacer las animaciones. Lástima, no me ha dado tiempo a hacerlo en una tendremos que hacer el taller en hora y media. <risa> en principio que... se un poco. Como este ordenador, el pobre es mayor. Aunque veáis que arrancaré un poco es por culpa del, del... PC. Que no da de sí con estas cosas. Es que emular una otra... <risa> el día... <risa> Comprenderlo. Bueno, ahí lo tenemos. Gracias. Gracias, gracias a ti, Fran, por, por esta presentación tan brillante. Espero que... como.. Has Eso dicho, lo dices tú, porque el color de fondo es blanco. Eh, seguramente. <risa> Espero, pues como has dicho tú, que, que es casi imposible que se nos haya quedado esto, pero por lo menos que haya sembrado un pequeño germen en algún grupo de, de alumnos que potencialmente acabarán la carrera en breve. ¿Para que se atrevan a participar en el CPC Retro 10. Por supuesto. Bien, turno de preguntas. ¿Alguien se atreve? Estamos ante toda una eminencia, así que no cortaros hablando de alguien de ahí ¿no? <risa> Esto ahora espera. ahora espera, espera. Si no, no lo lleno. Así casi no Eso, ahora tengo mi mi Amstrad CPC ahí en el museo en vivo y, y cómo me lo pongo en una como se lo meto al, al CPC ¿Cómo le metes el, el juego que ya has hecho en al uno, Amstrad? en uno de verdad hay varias formas, ¿vale? Eh, ahora, por ejemplo, puedes tener un emulador de disco, la Gotec, por ejemplo. Si tú conectas una gotec a un, a un CPC que tengas, puedes coger el DSK, ¿vale? Que se ha generado ahí y con una herramienta que los convierte a HFE, que es gratuita y te la puedes bajar, lo conviertes, lo metes ahí y lo cargas directamente en, en tu ordenador. Otra opción es que cojas el archivo CDT, que es el de cinta, y con otra herramienta que hay que se llama CDT2WOF, lo conviertes, lo reproduces desde tu móvil a una unidad de estas, un una adaptador de cassette para, para el, el casete que teníamos todos, bueno, que teníamos todos, ha pasado ya, el que se tenían los coches, ¿vale? Cassette, ¿no? Bueno, pues con eso puedes meter el audio generado a partir del CDT y cargarlo ahí. Son las dos opciones más comunes, hay más, pero bueno, esas son las más comunes. Sí. Sí, has encontrado, eso imagino que lo habrás hecho eh, se ejecutan bien sí. y el, esto genera código ensamblador o, o genera basic o... El, a ver, está programando en C, todas mm. las funciones de CPC Telera están programadas directamente en ensamblador de modo que todo lo que estás utilizando es ensamblador y tú programas en C el compilador te genera ensamblador a partir de tu C ...pero puedes programar en ensamblador si quieres... ...es decir, uh -huh. yo he programado aquí en C... ...porque es la forma de explicar y tal... ...pero hay, hay ejemplos hechos en ensamblador directamente... ...que con la misma cpc telera... ...cualquier archivo .c o .s... ...que le metas en, el, en la carpeta de fuentes... ...te lo compila... ...si le metes un .s, escribes ensamblador... ...y compilas... ...de hecho es más... ...en muchos ejemplos uso una mezcla... ...de, de C y ensamblador... ...porque tú haces un, un juego entero en ensamblador... ...por ejemplo, los gráficos... ...aunque se conviertan a C... Como son datos, cuando eso se compila, solo son números. Uh -huh. Da igual que esté en C que que esté en ensamblador. Con lo cual, yo muchas veces utilizo una mezcla, el conversor genera punto .C y punto .H, y luego el compilador cuando compila, eso lo convierte en datos, con lo cual yo programo en ensamblador y utilizo los datos aunque estén en C, da igual. Puedes programar en ambas cosas. bien, okay. muchas gracias. Sí, eh, por aportar un dato más, esa pregunta casi que me la sabía yo. <risa> Eh, puedes coger el DSK y lo puedes volcar a disco directamente con un programa simplemente necesitas tener una disquetera en, en SPC y lo más habitual es que tengas una disquetera de 3,5 y, y entonces luego la disquetera de 3,5 resulta más o menos fácil adaptarla a, a un 6128 y entonces luego simplemente con un copión podrías hacer la copia de, de 3,5 a 3, por ejemplo También hay otra opción más que hay, ten, verás un vídeo que hay en, en YouTube en el que puedes pasar con un, con un hardware que hay especial, puedes pasar vía Bluetooth, juegos, o lo que quieras, directamente desde un PC a un CPC. Puedes crear un snapshot, por ejemplo, con el DSK, creas un snapshot en el WinAPE, lo guardas y lo pasas directamente a la, a la memoria del CPC, al vuelo, por Bluetooth y funciona. Necesitas tener el hardware también, como todo lo demás, pero... Se puede hacer también. Eso sí que me, me sorprende. Yo pensaba que lo del Bluetooth era solo para, para pasar audio. No, no. ¿Tienes por allí una... Alguna pregunta más? Una sí. Al fondo, en la esquina. Ahí, eh, ahí, eh, eh, eh, bravo, bravo, muy bien. Bravo. Eso lo aplaudo yo. Eh, buenas. Sosos. Eh, en GPC hay alguna manera de... Decir que te genere el código de 464 o 6128, o solo es por tamaño de... El, el, código, ya no, el, programador... el código no cambia en un 464 o en un 6128. El no, procesador por los límites de memoria y tal, no... El código no cambia. Es decir, el código en sí mismo es igual, porque es código Z80. Lo único que te cambia en un 6128 o en un 464 es el hecho de que tienes bancos de memoria que en uno no están... Eh, o sea, y el, el, el programador es el que tiene que fijarse o, o tener sí, cuidado para el, que va. El, las dos cosas que te cambian en un 6128 es que tienes unos bancos de memoria adicionales que no tienes en el 464 pero se usan igual en los dos es decir, si tú en un 464 le añades una expansión de 64K funcionan igual que los otros 64K adicionales de un 6128 la otra cosa que te cambia es el código del firmware el firmware del 6128 es distinto del del 464 pero como has visto lo primero que hacemos aquí es deshabilitarlo con lo cual depende de ti mismo, el código funciona igual exactamente igual en un 464 y en un 6128 Vale, gracias Una última pregunta No Bien, pues yo creo que todos estamos ya con un poco de hambre Así que agradecer a Fran eh, su visita y esperamos que esto sea el inicio de una bonita relación entre Alicante y Valencia. Seguro eh, que sí. A mí ya me han, me han comentado también desde Castellón, así que yo creo que ya tenemos toda la comunidad. Pero este año tienes que ser tú el que venga a hacer un gameplay en directo. Eh, vale, <ríe> me lo apunto. Un aplauso, gracias. gracias.